bueno, tajantemente nos está afectando en todos los sentidos. Ahora mismo está el sistema de transporte que uno es trabajando para dar el servicio totalmente. Okay. Sí, porque no, no tenemos un, un límite de pasajeros para montar, entonces eh, lo poco que se hace no, es para mantener nada más eh, el transporte de la ruta H-17. En ese sentido, se han visto obligados a su pasaje o continúa igual? No, no, está igual. Es muy difícil ahora subirle, como está esta pandemia, subirle pasaje a la población. ¿Qué llamado le hacen las autoridades? Bueno, que revisen la ley de hidrocarburos y para ver qué pueden hacer con nosotros los transportistas porque es demasiado, demasiadas cosas, demasiado compromiso. La situación que nos está afectando a nosotros es que ahora mismo, eh, a, a, a, los, a los combustibles están tan hartos, que todas las semanas están subiendo. Nosotros no podemos igualar eh, lo que uno echa de combustible con lo que uno está montando de pasajeros. Ya que nosotros tenemos uno, un 50% de, de, de pasajeros que uno monta, no le, no le llenan los requisitos a uno para uno echar los combustibles. Con lo que yo echaba... ...con 700 pesos que yo echaba 5 galones... ...ahora esos 700 pesos lo que me están echando son 4 galones con 700... ...y 3 galones y medio... ...tú ves, tú te pones a, a calcular y eso es pérdida para nosotros... ...que no estamos haciendo el dinero suficiente para uno... Eh, ...recompensar el alza de los combustibles... ...o, o, o lo caro que están los combustibles... ...ahora bien, nosotros le pedimos al señor gobernador... ...que por favor que por lo menos esa calle de la Duarte arriba, que nos la bachen, que nos está destruyendo los, los, los vehículos. Los vehículos a nosotros se están rompiendo. Eh, cada vez que nosotros pasamos por ahí, eso es pieza que se degradan, porque eso es un solo hoyo lo que hay en la calle de la Duarte. Ah, arriba. La, reclamación en otra ocasión. la hemos hecho bastantes veces, inclusive le hemos piqueteado a la gobernación y no han prometido que nos la van a arreglar y nunca hacen nada. Esa calle es una sola calle en la que comunica a, a, a, a, a, como, a como a 20 barrios de ahí mismo, la, la central. Que pudieran ellos, aunque sea bachárnosla, bachárnosla, no, no le pedimos que nos la falten entera, sino todos los hoyos que nos lo bachen para nosotros ver si podemos conservar algo de pieza de nuestro vehículo y de la, y nuestro cuerpo, porque los riñones y el de nosotros no sirve con ese vaivén que tiene uno en esos hoyos, que eso es desechando por aquí y por allí. Así que le pedimos al señor gobernador o a, a, a, a, a o la gobernadora que se encargue con eso, quien se encargue con eso, que por favor que nos la vayan a bachar esa, esa calle, porque ya no aguantamos más. No, estamos, estamos mal nosotros. Yo como dirigente del sindicato, todos los muchachos se aquejan que una parte han tenido que guardar los carros, entregar eso a los dueños, porque hay mucha gente que están trabajando en casa alquilado, se le ha entregado a los dueños, y ellos los que están tan mal, esperando a ver esta situación, el gobierno no, no ha dado la espalda a nosotros, el transporte especialmente, y estamos estamos mal, le hagamos un llamado al gobierno, que por favor tenga compasión con nosotros. ¿Con qué porcentaje de pasajeros están trabajando? Estamos trabajando con un 50%. ¿Y el...? El el precio. Pasaje, Ustedes lo han dejado igual o ha aumentado, no han tenido que aumentar. 30 pesos el precio del pasaje. Okay. Y estamos, en realidad, los que estamos trabajando, los dueños especialmente, somos los que hemos podido estar trabajando. Entonces, en la tarde cuando vamos a, a echar la embasadora de gas, nos hayamos que hacer porque el poco dinero que hemos hecho de se venga y tenemos que coger para la casa como bolsillo pelado. Como ¿Qué la autoridad por, por favor que tome cartas en el asunto y que ese de transporte está, está muriendo, especialmente está muriendo de hambre. Todos los, los, los muchachos están en su casa, no hayan que hacer, no, no hayan que inventar, porque salen a dar vuelta y vuelta y vuelta, vacío, tú ves, lo que hace que el dueño del vehículo cree que está trabajando, cuando llegan en la tarde a donde que no tiene dinero, pues lo que dice bueno, pues vamos a ahí el carro, y ya ellos piensan su trabajo. Bueno, la, la situación ahora mismo aquí en la Avenida Libertad es precaria. Porque realmente el alza de los combustibles, el alza de la pieza, de los vehículos, eh, no ha llevado a un nivel, a un punto, que realmente la ruta está colapsando. Nosotros estamos mantenido, hemos mantenido y hemos hecho lo posible hasta que se haya podido, pero realmente ya eh, es imposible. Porque el combustible semanal está aumentando dos y tres veces. Eh, Las piezas están más caras. Eh, estamos trabajando con, con un 40% prácticamente de, de, de, de, de, de los pasajeros. Entonces, como ustedes pueden comprender, realmente no, no funciona así. Eh, los inversionistas están gritando, los dueños de vehículos quejándose, los choferes prácticamente... Varios, muchísimo, muchísimos. Como un 25% se han retirado. Eh, los inversionistas están al grito también, porque realmente las inversiones eh, prácticamente no están generando ningún tipo de beneficio. Hay choferes aquí que pasan un día entero trabajando, laborando, y a veces se van sin ni uno para la casa, y a veces con 200 y 300 pesos. Y tú sabes que la, la canasta diaria de comida está demasiado cara para sostenerse con 200 o 300 pesos después de un día completo de trabajo. Ahí le sumamos lo que es eh, el horario, ¿sabes? el horario de toque de queda, que es hasta las 5 prácticamente de lunes a viernes, y ya de esa hora en adelante pues ya no hay flujo de personas. Obviamente, tú sabes, ya no funciona el trabajo. Entonces, no sé, le hacemos un llamado a las autoridades competentes a ese asunto, no sé, al señor presidente o lo que sea, que nos tome un poquito en cuenta y que. Y que y que nos ayude, que nos ayude en esa situación. De una forma u otra necesitamos la ayuda porque hemos aguantado demasiado y ya no podemos más. Ya en verdad, en verdad, estamos colapsando prácticamente. Bueno, eso no lo aguanta nadie porque estamos, estamos trabajando. Por ejemplo, de, de, de 6 de la mañana a 5 de la tarde, tenemos que echar 1.300 pesos de, de combustible, de gas, que es lo que usamos nosotros. Entonces, no, no, estamos haciendo 2.000 pesos, nos llevamos 700 pesos para la casa y, y eso, tenemos que tra trabajamos ese día tenemos que volver a los dos días a trabajar, entonces no nos da para nada lo que hacemos. ¿Cuántos días la mujer Trabajamos tres días en la semana, ¿eh? Al menos días? yo, ellos hay que trabajar en diario, tú sabes. ¿Cuál qué el límite de pasaje que trabajamos? Tres tres y cuatro que montamos nada más, no podemos montar más de ahí porque tú sabes... tres traído al alza? Producto del alza en el combustible, han tenido que subirla. Bueno, ¿tú? se subió an antes de estar a 129, ciento, a ciento como te diga lo lo veamos, veamos subiendo porque no aguantamos más pero de todas maneras no no no no compite lo que, lo, lo que estamos gastando con lo que hacemos ¿Qué hace a las autoridades? que traten de ver lo que hacen con los choferes porque no nos toman en cuenta a nosotros los choferes no sí, nos no toman, el gobierno no nos toma en cuenta a nosotros nunca nos ha tomado en cuenta y este entró nuevo y dice que va a ser un cambio y no hay cambio nada no hay ningún cambio no se va a ir cambio